descargo porque ya lo tengo, tengo, tengo. yo no lo descargo cargo porque ya lo tengo ah, yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque ya lo tengo